Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y en este vídeo te quiero contar mi experiencia como emprendedora digital. Voy a compartir contigo todo lo que me ha pasado como emprendedora digital hasta la fecha. Hoy estoy de festejo, cumplo un año con Birli y la verdad es que estoy muy muy contenta por eso quise hacer este vídeo especial y totalmente distinto a lo que vengo subiendo a este canal para compartir contigo todo lo que me ha pasado a lo largo de este año. Quiero contarte cómo he montado este negocio, cómo he empezado, cuáles han sido las bases, qué objetivos perseguía, qué otros objetivos tengo de cara a futuro y todo lo que hace a lo que es hoy en día mi negocio. Espero que si tú estás pensando en montar un negocio digital, este vídeo te ayude y te inspire. Evidentemente aquí voy a compartirte mi experiencia, tanto mis aciertos como mis errores, pero espero que te sean de ayuda y sabes que si te queda alguna duda siempre puedes escribirme y dejarme tus comentarios. Si ya eres parte de mi comunidad en YouTube quiero darte las gracias por estar aquí y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, suscríbete y activa las notificaciones. Todas las semanas subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te los pierdas, así que suscríbete y si presionas en el botón de la campanita te llega el aviso cuando haya nuevos vídeos por aquí. Ahora sí, dicho esto, empecemos con el vídeo de hoy. Como te decía anteriormente hoy cumplo un año con Birly, es aún un negocio muy nuevito, es muy reciente el tiempo que lleva en marcha pero la verdad es que he logrado muchas, muchas cosas y estoy muy contenta y muy orgullosa de mí misma y quiero compartirlo contigo que me has ayudado, que me has apoyado y que gracias a ti he logrado muchas, muchas cosas. En primer lugar quiero contarte cómo empecé, cómo fueron las bases, por qué creé Birli, qué fue lo que me movilizó para hacerlo. Cuando emigré a España desde Argentina, yo soy argentina y emigré aquí por amor, llegué y dije no quiero trabajar más en un sitio en el que no me sienta a gusto, en el que no me guste lo que estoy haciendo, un sitio en donde me pase todo el día trabajando de 9 de la mañana a 7 de la tarde y salga del trabajo sin ganas, sin entusiasmo. Por eso decidí crear Birli. No había otro trabajo que al menos yo no encontré un trabajo a la medida de lo que yo estaba buscando y tomé la decisión de emprender. El 11 de septiembre me senté en Hacienda y me di de alta como autónoma. La realidad es que todavía no tenía muchos clientes, no sabía si me iba a ir bien o no. Tenía ya un fracaso anterior, si has leído mis posts en Instagram de esta semana ya sabrás un poco sobre ello. Así que no quiero profundizar en ese tema, pero bueno, venía de haber montado antes un negocio digital y me había ido bastante mal. No pude sacar adelante ese negocio, así que lo di por terminado y empecé con este nuevo proyecto. Como Community Manager, gestionando redes sociales y también redactando contenidos para páginas web, para blogs. La verdad es que estaba convencida de que esto era lo que quería, lo sentí desde el primer día. El día que me senté por primera vez a programar contenidos, a crear y a atender a mi primer cliente sentí que este era el trabajo que yo quería para toda mi vida y en ese momento decidí que iba a escalar este negocio, que lo iba a hacer crecer porque quería vivir de ello y porque había logrado lo que tanto quería ya la base, ya lo que yo quería conseguir que era trabajar en mi casa, organizar mis propios horarios organizar a qué hora trabajaba o no no tener que pedir vacaciones sino tomármelas cuando yo deseé poder conciliar mis horarios con los de mi marido. Todo eso yo ya lo había conseguido, así que estaba muy, muy, muy contenta. Lo primero que hice antes de sentarme en la silla de hacienda, como digo, y darme de alta como autónoma, fue empezar a trabajar en mi propia marca. Comencé a crear todo el branding que iba a utilizar para presentarme ante mis clientes. Creo que esta es una parte fundamental. Mi primer objetivo evidentemente era facturar, tener una facturación digna, una facturación de la que yo pueda decir, tengo un negocio que funcione y puedo vivir de él. Puedo pagar la cuota de autónomos y puedo pagar las herramientas que necesito para realizar mi trabajo. Por lo tanto, lo que hice fue... Comenzar a buscar clientes, creé una estrategia para captar clientes. Tuve mucha suerte porque mis primeros clientes llegaron, el primero por ir a una, a una cita que tenían mis padres para hacer unos trámites con un abogado y comentándole lo que yo hacía me dijo me interesa, quiero charlar contigo y de ahí salió mi primer cliente. Ese primer cliente me recomendó porque le gustó mi trabajo, le gustó la forma en la que yo lo atendía, valoró muchísimo el servicio de atención que yo le estaba otorgando y me recomendó a sus contactos, a su entorno y de ahí me llegaron muchos más clientes. Así que tuve resuelto el tema facturación apenas empezar, así que He sido realmente una afortunada. Aún así, yo siempre tuve en claro algo. No quería eh, relajarme y decir, bueno, ya tengo clientes, ya está todo listo, puedo eh, tirarme a dormir le, tranquila de que voy a tener mis clientes fijos. No lo hice. Siempre seguí buscando clientes, siempre seguí buscando contactos, yendo a reuniones de networking llevando tarjetas, enviando propuestas, buscando clientes con los que a mí me interesa trabajar, creando una estrategia en LinkedIn para captar clientes, para realizar reuniones y ofrecer mis servicios, trabajando también en mi marca. Tengo eh, la, el agrado de decir que he eh, generado muchos clientes a través de Instagram. Instagram es una red que... Eh, nos lleva mucho, mucho tiempo. Hay que estar muy pendiente de esa red y de ahí también salen clientes. Es importante también trabajar tu marca personal o profesional en las redes sociales porque de, de tus propias redes salen clientes. La gente llega a ti, te encuentra. Y es muy importante que tengas una buena presencia para que le muestres a la gente lo que tú puedes hacer por ellos. Así que una vez que tuve resuelto el tema clientes, ya me puse a pensar en cómo escalar mi, mi negocio haciendo todo, todo esto. Aún así, yo sentía que podía ir aún más allá, creando nuevos servicios, aportando más valor, realmente buscando a eh, personas que me ayuden a crecer como profesional, haciendo contactos, interactuando con otros profesionales, formándome. Ya cuando tenía mi negocio en marcha, para mí la formación fue, eh, fue es y será básica para seguir creciendo, para seguir dando todo eh, lo mejor, para seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Por lo tanto, la formación es parte de mi negocio a diario. Dedico una hora al día a formarme porque creo que es totalmente fundamental como te dije. Por lo tanto, siempre estoy realizando algún curso, buscando eh, alguna masterclass, buscando algún evento al que asistir, al que me pueda interesar. Lo hago con mucha cabeza, no invierto y tiro el dinero en formaciones que era lo que hacía antes, que realmente sé que no me van a aportar valor, que no me van a servir o que ni siquiera sé si me gustan o no y les voy a dejar por la mitad ahora invierto en formación de calidad, no me importa si tengo que pagar bastante dinero o si es una formación económica, siempre miro qué me va a dejar eso, qué, cómo esa formación va a ayudar a mi negocio. La verdad es que he gastado mucho, mucho dinero en, en formación y a veces también eh, lo cierto es que Comprar la formación más cara no te garantiza adquirir eh, mejores conocimientos. Hay formaciones más económicas de profesionales que tal vez no son tan conocidos que también son muy, muy buenas y te recomiendo que también indagues por ese, por ese lado. Y en esta última fase de, de, de mi negocio, ya con más servicios, ya posicionándome. Llegando a nuevos clientes, dando formaciones, dando algunos talleres, eh, abriéndome totalmente a compartir en mis redes sociales, haciendo verdaderamente marketing de contenidos, habiendo charlado con grandes profesionales del marketing, habiendo hecho directos, habiéndome animado a hacer historias. Habiendo recibido testimonios que me han inspirado y me han impulsado muchísimo he decidido dar un salto más seguir adelante tengo un proyecto que me traigo entre manos que espero poder contarles en breve hoy por la mañana también si has visto mi cuenta de Instagram o de Facebook o también de LinkedIn habrás visto que estoy también de lanzamiento. Como te dije, hoy para mí es un día muy, muy especial. He lanzado mi página web wwwbirli.es. Tengo un regalo para ti, te regalo una guía que se llama Reglas de la Comunicación Digital, es el primer paso de tu estrategia. La comunicación es la base de toda estrategia, así que quise regalarte esto porque creo que es el principio de todo. Y quería hacerlo en este día tan, tan, tan especial para mí. Así que espero que te suscribas. Mi idea es también comunicarme contigo a través de mi newsletter. Lo voy a hacer tan solo una vez al mes. Te prometo que no te voy a llenar de spam, que te voy a mandar correos que no sirvan para nada. Todo lo que te voy a enviar va a ser información de valor, contenidos de valor o algo que quiera contarte y que sea especial y que realmente sepa que te interesa no quiero llenar tu correo con cientos y cientos de mensajes sin sentido. Espero que este vídeo te haya servido, que sepas cómo iniciar eh, tu negocio, yo me he centrado en esos pilares, en el conseguir clientes y el luego escalar, en tener bien en claro qué era lo que quería, cuáles eran los objetivos y qué perseguía y espero que a ti te sirva si tienes alguna duda, como te dije al principio, me puedes dejar aquí un comentario, me puedes escribir por privado si me sigues en otras redes sociales. Siempre es un placer que conectemos en otros sitios. En Instagram me puedes encontrar como birly.es, también estoy en Twitter y en Facebook y me puedes encontrar en LinkedIn como María Cecilia Ponce. Ahora sí, te invito a que vayas a mi web, te descargues mi recurso birly.es, es el link. También te invito a que te suscribas a mi canal, no olvides activar las notificaciones, suscríbete, toda la semana subo nuevos vídeos y espero verte por aquí el próximo lunes.